Hey, ¿Qué tal Combo? Muchachos, amigos, quiero contarles que tenemos hoy un gran invitado como los que siempre nos acompañan aquí en Me Gusta, en Claro Música, y este señor, conocido por ser productor, ahora está lanzándose como artista. Ya nos ha mostrado algunos sencillos. Él es Obi on the Drums. Hermano, bienvenido. hermano, ¿cómo estás? Muy feliz Mamá. de estar aquí en Claro Música. Muchas gracias por la invitación. Encima es que estés aquí. ¿Dónde andas? Estoy ahorita mismo en, en Miami. Me encuentro aquí en la ciudad de Miami. Miami? ¿Y cómo está Miami? soleadito ¿Estás rico el clima o qué? El clima está rico, está yendo frío, Ahorita indica hay un frito acá, que está como, como así más o menos, en Bogotá. Está okay. a frío, está frío. Okay, okay. <risa> ¿Pero, pero está sabroso? pero Está sabroso, claro. <risa> Oye, hermano, bueno, para entrar en contexto, antes de hablar de, de, de esta canción que vienes promocionando con Karol G, ¿en qué momento hoy empieza a molestar con los soniditos, a, a volverse productor musical, a qué edad, en qué momento empezás con ese gusto? Esto, esto empezó hace por ahí unos siete años más o menos que, que el, yo ni cara sabía qué quería en mi vida. Yo ni cara sabía si iba a hacer música o qué iba a hacer. Yo no... Y llegó una persona. Yo salí del colegio y no sabía qué quería estudiar. Entonces yo salí del colegio ¿no? y dije, listo, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar esto. Yo no sabía qué quería. Y, y en, ese, en esa incertidumbre, pues, un amigo que me pone la vía y me, me, me enseñó el este programa donde se hacen los ritmos en, ese momento. Este ¿En ese momento que era? ¿FL? ¿Y con qué empezaste con el fruity ¿Sí? con el fruity sí claro. con el FL Y y me, me lo instaló en mi computador y, y yo como que eso es eso te lo juro que eso despertó una pasión en mí que yo nunca había sentido una pasión por algo como como por abrir el fruity y hacer, uy, hacer ritmos empezar a hacer ritmos a buscar sonidos y y bueno, de ahí fue que inició toda esta, toda esta aventura, toda esta nueva etapa de mi vida, que fue la música, que la verdad es que la música llegó a mi vida, fue a, a, a sacarme ya de esa incertidumbre de no saber qué hacer, con, qué, qué hacer en la vida y pues la música me salvó la vida, la verdad siempre lo voy a decir. Wow, qué bonito, qué bonito, porque sé que muchos nos sentimos identificados porque es difícil salir del colegio, enfrentar tu labio, y no sabe qué hacer y como esa presión de la sociedad y esa presión de la familia y, y todo eso, pero bueno, qué bueno que has tomado esa decisión porque estás haciendo mucha buena música. Eh, me dices que hace 17 años y en qué momento te empiezas a volver visible, en qué momento, en qué momento empiezas a, a poder eh, eh, codiarte y producirle música a, a grandes artistas, cómo fue todo ese proceso. Bueno, pues después de que, de que yo cuando, cuando tuve mis inicios, pues obviamente yo hice una escuela, hice una escuela, trabajaba con muchos artistas que, que también en ese momento pues estaban en el mismo nivel que yo, o estábamos sea, solo empezando, soñando, ¿me entiendes? Y, y pues yo como que en trabajar, trabajar, trabajar así, pues yo vi una oportunidad un día en, en, en un estudio de Medellín que se llama Capital Music, y en ese estudio pues yo vi una oportunidad de mostrar mi trabajo y ahí en ese estudio yo creé una canción, hice una instrumental junto con Daime, un amigo mío y fue la de Salgamo. Sí, la de Salgamo. Claro, yo probé esa canción con el Daime y la canción fue un éxito, un éxito. Por todo, por todo un éxito y yo ahí fue que yo dije, wow, increíble, o sea, yo, eso, esa canción me motivó tanto que pues, me, me, me sentí bien porque pues, ver que una melodía que yo me inventé ahí en el estudio, ah. ver, ver que, que eso haya, haya sido tan grande, yo dije, Oye, de Drones está para pa no. cosas, pa cosas grandes, eh, así lo vi. Así me visioné, me motivé mucho y, y empecé. Y después, de, después de que pasé por ahí, por Capital, conocí a sea Carol G. ya con Carol G fue el que yo empecé, que yo, que yo ya dije, yo puedo vivir de la música. Cuando yo empecé a trabajar con Carol, eh, la música va a ser mi trabajo también, mi pasión, y también va a ser mi trabajo, yo puedo vivir de la música. Y yo creo que empecé a tomar todo más en serio, organizarme más, a darle orden a, a mi nombre como marca, como empresa y. y y pensábamos, no hay que en grande. Nunca, nunca. Wow, wow, pues, wow. Es, wow. Qué chévere, qué chévere. La invitación para todos los aeroparcelos que están ahí, que sigan soñando. Bueno, empieza tu recorrido como productor. Todo ese tema, vemos que vienen cosas. Eh, te vemos ahí con Big Ligas en ese momento, todo el tema, todo esto que pasa. ¿Por qué hoy empieza a decir, hey, también quiero cantar? ¿Qué incentiva es eso? ¿En, ¿En qué momento vos decides, hey, soy un productor? Vemos que los productores están al momento. Donde, donde, donde yo siento que la música ya no es como antes que, que, que la gente ve solo al artista, sino que ya se está dando cuenta que hay un compositor atrás, hay un productor atrás, hay un equipo de trabajo porque antes era visible solo al la artista y me parece muy chévere lo que están haciendo los productores, pero en qué momento hoy decidir decir, no, yo también voy a cantar, ¿por qué? Bueno, el, el, eso fue hace un año y medio, hace un año y medio que, que toma la decisión, siempre lo había traído en mi mente, siempre, pero yo, yo dije como que no, yo primero voy a... A, a crecer más como productor, voy a trabajar más duro como productor y más adelante pues mirar la oportunidad, mirar el momento perfecto para para empezar a cantar y pues hace un año y medio vi el momento perfecto, vi que vi que, que pues, ya, ya era el momento, es el momento, si no es aquí, no va a ser nunca y y tomé la decisión, fue, fue difícil tomar la decisión porque siempre estás de que, pues, ¿será que no va a pasar nada? Claro. ¿Será que voy a salir y después ya me voy a querer quitar? y vas a me voy produciendo y no, nada, yo desde que salí siempre lo, lo he tenido en mi mente y es que no es fácil, Hay que empezar, es como empezar de cero y pues así lo vi y me ha ido muy bien, desde hace años y medio salí y he contado con muy importantes como así, Lala, como Bahía, Ay, como así, sí, yo sigo buscándote como hoy Ricky, la Ya no me llames Contini ah, y la claro. antica, pues. pues Nos bueno, vemos a, sí. a Mikey cuando estaban haciendo la promo de la LA hicimos unas cosas bien chidas, unas, unas canciones muy bacanas. Eh, para ya empezar a hablar de esta canción que estás haciendo con Carol G, ¿crees que hay un estigma del género urbano? Eh, eh, con que los productores en este momento se vuelvan artistas, ¿qué piensas vos de eso? O al revés, que el artista también sea productor, ¿cómo ves tú eso? No, yo creo que, yo creo que esto de que los productores eran artistas, y eso es algo que, que no se había implementado y que es algo muy nuevo aquí en, en, en la parte latina. En la parte americana ya, ya hace mucho tiempo eso ya existía, eso ya había, ya existía, ya Doctor también capiaba al es pues, producía sí, y cantaba farden también lo mismo ¿me ¿entiendes? entonces como que eso, eso ya existía realmente que aquí yo no sé por qué pero se empezó ya política hace, hace poco empezó a implementar eso que tú por ejemplo ves a Tiny y sale como como un artista pero pero sale ahí como con la producción cierto como productor pero sale como llevando si el feature y como que Anuelos una feature Tiny, ¿me ¿entiendes? Como que, claro eh, y bueno pues todos los productores, todos los cantantes de la final para mí son, son artistas completos, porque un, un artista también sabe cómo ve, cuando tiene una canción, sabe cómo se ve, cómo ve la canción, ¿sabes? me gustaría que, yo trabajo por ejemplo, cuando he trabajado con Carol cuando he trabajado con Anuel, ellos también dan, dan ideas para la producción, claro, ellos también me dicen, me gustaría que aquí el golpe sonara mejor acá, hacerle alguna cosita aquí, y siempre siento que es no un trabajo en equipo, es no un trabajo en equipo y, y que ahorita pues muy, me alegra mucho que, que también se esté empezando a reconocer mucho el trabajo del productor. Total, y me parece muy chévere que estén, que estén mostrando todo eso y estén siendo más visibles porque hay mucho talento detrás de grandes éxitos y de grandes artistas y qué bueno que estén dando ese espacio y estén dentro de, dentro de ese combo de productores y bueno, y ahora artista, eh, me alegra mucho. Ya, ya hablaste de la canción con Mauriki, de lo que hice con Mikey, lo que hice con Tini, viene algo con Karol G y con el venezolano Dani Ocean, eh, una canción me parece que tiene un hook muy pegajosa siento que es algo diferente, Carlos yo está sorprendiendo con lo que está haciendo con lo que hizo con Pichota, con lo que viene sacando por ahí Dios mío y veo que me edito que es otra otra vuelta ¿Cómo, cómo, fue, ¿cómo fue la realización de la canción? fue una idea que le presentaste a Carlos y le pusiste y dijimos Daniel Sean pegaría ahí, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? me edito, que ah, fue una canción que que la creamos, la creamos, la primera idea la creamos en Madrid, la creé en Madrid con Dani, y cuando ya estoy aquí en Miami, cuando volvimos a Miami, eh, yo la avancé mucho, la producción casi que la cambié completa, todo, y, y cuando ya la, agarramos vez, ¿no? la grabamos otra vez, la grabamos otra vez, la tenemos ahí, yo, se la, yo estaba con Caro en el estudio, estaba en sesión con Caro, y yo se la muestro. Caro, mira este tema y lo escucho y se enamora de la canción. Caro, se enamora de la canción, le parece increíble. Y me dijo que quería grabar. Y yo le dije, wow, no puedo creer. Yo en serio, yo no lo, lo voy a creer. Voy a grabar. Yo no lo voy a creer. Y chévere, porque yo no pensaría que porque llevan tanto tiempo trabajando y tú has hecho ¿verdad? que varias si canciones, sería más fácil hacer un featuring Pero de verdad es que tiene que gustarle al artista, tiene que querer meterse. Claro. Porque la gente pensará, no, es que como son amigos, es más fácil. Creo que también es un proceso, ¿no? No, es que total, ¿verdad? ahí estoy contigo 100%, porque, porque yo tampoco quiero aprovecharme de mi nombre y de la confianza que tengo con muchos artistas, no solo con Carol, sino que yo pues, trabajo con artistas muy grandes también y, y no quiero como que aprovechar eso, eh, el, el aprovechar mi nombre como productor eh, para coger y decirle a los artistas que canten conmigo, ¿sí, ¿Sí me entiendes? No, yo quiero ganarme las cosas, simplemente que yo quiero que mostrar una canción mía en mi voz y que, que la escuchen y digan, me encanta, Carlos, vamos a grabarla, quiero grabar contigo, que quiero ganarme eso. Bueno, ¿no? sí, sí, sí. Por eso con sí. Carlos nunca con Carlos nunca quise, pues nunca, nunca pensé como, ni con Dani, con Dani también fue así lo mismo, Dani quiso trabajar conmigo y yo obviamente pues yo feliz de trabajar con Dani, con Carlos, con esos grandes artistas. Ok. Um, um... Imagínate que eh, aquí estamos haciendo retos con todos los artistas, y me gustaría hacer algo contigo, muy especial para los parceros, porque hay mucha gente en Floratina que nos pregunta mucho sobre producción, y me gustaría que nos dieras el top 3 de plugins que usa Obi on the drums en sus producciones. El top 3 de plugins de Obi on the drums. Okay. El... El primero es el Masif. Ok, así Ma, El Massive es increíble. Si bueno. ¿Para pa hacer qué? ¿Los pluxitos? que ver, el es para pa, pa irse, eh, pa irse urbano, urbano así, dancito así como... Sí, tiene pluxitos también, pero tiene unos sintes increíbles, ¿cierto? Okay. Eh, el, el Serum. ¿Serum? serum también, como dos, que, okay. es como el, que es como más tirado para el masif, sí, pero el serum es más, siento que es más completo y siento que tiene más variedad de, de síntesis de, y de, de sonidos así, de plux y todo, que okay. es recomendadísimo el serum. Y el tercero es el omnisphere Chao, 200 gigas ahí. <risa> 200 gigas. <risa> Oiga, papi, <Poppy, risa> dinero. Y no. computador. Nexus o sea, no. no, no, no. <risa> <risa> Nexus no. El Nexus, yo lo usé mucho. Descargué el, el último, el Nexus 3. Ahí lo tengo completito, el Nexus 3. Y, También. Bueno, no, yo lo uso, yo lo uso. He sacado de Nexus. El Nexus tiene mucho, mucho. O sea, Nexus es como que... Yo me quedo un día en Nexus. Me quedo un día ahí buscando amigos en Nexus. pero Nexus, uno abre Nexus y ya, para qué más? Entiendes? Claro, claro, claro. Todo que que... Siento que eso ya lo hemos usado demasiado. Claro. Pues, okay. Sí, sí, sí. Eh, es mucho. Claro. Eh, Ovi, bueno, eh, para, para ir cerrando, ya saben que ahí está todo el tema de los plugins de Ovi también. ¿Cuándo vamos a ver a Ovi en Splash? ¿Ya estamos en Splash o no? Todavía no estamos en Splash. creo que ¿El sí. proyecto, o no? Vamos a ver. De pronto sí, claro. estamos ahí compartiendo el, el pack de Ovi en Splash. Chimba, chimba. Bueno, papá, pues qué chévere, que mi edito que esté afuera a nivel mundial y un día que la gente la siga reproduciendo, que la pidan aquí en Claro Música que no consume datos, la hagan ahí en la playlist de Flow Latino porque va a estar ahí, pero sobre todo, grabamos el video que está buenísimo. ¿Qué dónde fue el video? ¿Dónde lo grabaron? El video lo grabamos de aquí en Miami, lo grabamos eh, en una casa increíble donde nos hicimos una fiesta, que la gente le da ganas de hacer una fiesta allí. Ok, que, que la dejamos la ventana. Claro, la sacamos por la ventana y, ah, y mucha gente me ha escrito, ¡Increíble esa fiesta! ¡Ni me invitaste! Ah, claro, está es la fiesta, estilo Proyecto X. Pues, oye, <risa> qué, qué rico tenerte aquí, bro, que sigas cosechando pues, éxitos, qué bacano que, que, que, que el proyecto esté funcionando, que esté que teniendo todo ese esfuerzo que se viene que hacer que desde hace varios años. Y pues, sin miedo esperamos las siguientes canciones y aquí estamos para adelante. No, gracias mi hermano y muchas gracias ahí ya. Claro, música por, por ese momento y, y nada, agradecido siempre. Gracias por el apoyo. Vamos a pedirnos una despedida del cuerpo guapi, ponte cuidado aquí. Cuidado. ¿Está? Ah, ok, vamos, otra vez, otra vez. Ya, ¿está? Comprar el boom. Ah. Low. Abrir las alas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <risa>